Hola, buenas. En este vídeo os voy a mostrar cómo pongo las cuerdas en un cordal tipo Pixby. Si bien no es una cosa complicada, al principio puede ser algo dificultoso debido a que no es tan intuitivo como poner las cuerdas en un puente fijo, o en un puente tipo vintage, como tipo de la Stratocaster, bueno, la guitarra que lo voy a hacer es una Epiphone SG, de las poquitas que he visto con este tipo de cordal, es del año 98 y es coreano, eh, bueno pues tiene sus años pero suena la guitarra, suena muy bien, de hecho tengo algunos vídeos como suena grabados con la cámara es decir no grabados con un sonido digamos cuidado bueno para no liarnos más vamos al lío primero os voy a mostrar lo que es lo que son las partes del puente o del cordón mejor dicho el puente clavejero Vamos a ver. Aquí podemos ver lo que es el, el cordal tipo Bixby, aunque este claro está, no es Bixby, es de la misma Epiphón. Este Epiphón lo voy a mostrar. Es del año 98 y es coreana. Le acabo de hacer he un... nutrido el mástil, es decir, ya de pasó, le he una limpieza y me dispongo a acordarla. bueno como podemos ver eh, las faltas que tiene el puente bixby un tipo bixby quiero decir porque este no es bixby es la palanca aquí lleva un rodillo no está fijo este lo que hace es rodar para permitir que la cuerda rueden, y el punto donde va las, los pivotes donde van las cuerdas las cabezas de la cuerda ¿eh? aquí es donde se mete la bolita de la cuerda luego está aquí el muelle que es lo que permite eh, generar mayor o menor tensión y poco más eh, un puente de este tipo no es más complicado la complicación es conseguir las cuerdas tienen que venir, el puente puente este es tipo TuneMatic. entonces las cuerdas pasan por aquí debajo, por el rodillo, y tienen que venir por aquí encima para quedarse aquí, es decir, si sí, tiene que pasar por aquí de atrás. Entonces vamos a ver cómo lo hago esto. Bueno, aquí podéis observar que he puesto un trozo de papel para cuando tenga que pasar la cuerda por aquí debajo no me raye el cuerpo de la madera. Bueno... La cuerda pasa por aquí, no, un momento, sí, mejor, la cuerda pasa por aquí debajo, lo voy a poner por aquí encima para que no toque el suelo. Bien. La cuerda ya está por aquí debajo. Hemos dicho, un momento, la cuerda ahora tiene que subir, y aquí es donde viene la dificultad, porque enganchar la bolita en el pivote no es una cosa um, sencilla. Y más cuando tiene el, el, lo que es, el, los pivotes no están sujetos. Bueno, entonces yo lo que hago es que cojo y le doy una curva. Aquí, bueno, pues cojo y hago así. Lo curvo, la cuerda. Ahí, lo pongo así curvada. Y entonces cojo. Esto no es fácil. Lo descojo y como podéis ver, ahora estoy bien. Aquí una cosa bastante difícil hacerlo así. Sí. Ahí. Entra ahí el pivote. Nos ayudamos. Y una vez que ya estamos así, dejamos la cuerda sujeta. ¿eh? Para ahora colocarla sobre su silleta. Y lo mandamos a el clavijero correspondiente, esta es la sexta cuerda entonces viene al clavijero correspondiente a la sexta cuerda ya tenemos nuestra cuerda, ha pasado por su zona eh, ahí sigue en el pivote, eso ahora hay es una cosa que suele pasar es que se escapa del pivote, pero bueno mant intentando mantener la tensión de la cuerda se evita ese problema, entonces ahora para cortar la cuerda me vengo al poste de la quinta cuerda. Es decir, dejo la separación entre de dos postes y corto la cuerda. Entonces ahora cojo así y meto la cuerda Ahí. en el orificio correspondiente y la dejo salir una cosa así entonces ahora tengo que procurar la primera vuelta vaya por encima del cabo que sale por aquí por la izquierda o abajo según como se está viendo el vídeo abajo y la segunda vuelta por debajo eso va a sujetar la cuerda en su sitio así como he mostrado en el vídeo es como voy poniendo las cuerdas una a una normalmente la primera puede ser más complicada las cuerdas que van sin entorchar pero Siempre guardando la tensión de la cuerda um, va a resultar mucho más fácil. Espero que os guste este vídeo, que os sirva prácticamente y hasta luego.